Nuestra constitución reconoce, celebra y protege la diversidad que impera y enriquece nuestra sociedad y cultura puertorriqueña, al prohibir el discrimen por motivo de raza o color de piel.